muchos más aún hemos visto sobre la vista nunca mejor dicho, visto sobre la vista pero ahora vamos a hablar del oído y lo podemos asociar si la vista era con milagros el oído con qué para qué sirve el oído para escuchar el qué palabra la palabra pero podemos asociarlo a la fe y a la vida ¿cómo? vamos a verlo Libro de Romanos, capítulo 10, versículo 17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Cómo recibimos a través del oído la palabra? Cuando alguien nos la cuenta, la palabra tiene un poder sobre nosotros. No es la palabra sola en sí. ...es el concepto que lleva esa palabra... ...que es lo que nos hace entender... ...por tanto... ...si la fe es por el oír... ...necesitamos oír sobre la palabra de Dios... ...el sentido del oído... ...Dios también lo utiliza... ...para captarnos... ...Génesis capítulo 3... ...y versículos del 1 al 15... ...ahora veremos... ...cómo Dios no es el único... ...que sabe... ...que a través del oído nos puede conquistar. El famoso relato de la desobediencia del hombre. Pero la serpiente era astuta... ...más que todos los animales del campo... ...que Jehová Dios había hecho... ...la cual dijo a la mujer... ...con que Dios os ha dicho... ...no comáis de todo árbol del huerto... ...¿qué está haciendo la serpiente? Está hablando. Y Eva como se entera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 no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. A través del oído le dice que la vista suya va a cambiar la percepción de todo, tendrá un gran conocimiento como Dios. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, ¿eh? agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió. Vemos más implicaciones sobre distintos sentidos en lo que está diciendo aquí del cuerpo humano. Luego lo seguiremos analizando. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día.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 Hemos ido viendo cómo tanto Dios a través de, directamente habla a la persona, en, esto, en estos casos a Adán y a Eva, también lo estaba haciendo Satanás a través de la serpiente y a través del oído la confusión llegaba. Aún se podía decidir por cuál decantarse, pero por oír la voz satánica y seguir dialogando con una voz así, se termina bajo su poder hipnótico para ceder al pecado su poder de convencimiento total pero ya veis Dios le dice a la serpiente que terminará por arrastrarse por el suelo señal de que antes la serpiente no se arrastraba, volaba de ahí viene el dragón el símbolo del dragón, la serpiente antigua que volaba ¿entendéis? Todo el concepto oriental de adoración al dragón es el concepto de adoración a Satanás. Pero mirad cómo termina la cuestión. La serpiente engaña y después de que Dios dice esto al hombre y a la serpiente, termina diciendo, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te dirá en la cabeza. ...y tú le dirás en el calcañar. La primera promesa mesiánica. Satanás, al que se está refiriendo... ...el habla de la serpiente, evidentemente se está refiriendo a Satanás... ...pondrá enemistad entre el linaje... ...los que no van a seguir las cosas de Dios... ...contra el linaje de la mujer del cual debía salir por descendencia genealógica el mismísimo Jesús para salvar a la humanidad. De ahí hubo esa enamistad y esa guerra continua ya en la tierra, no ya en el cielo sino en la tierra. Y mientras Satanás inflige una terrible herida a Cristo matándolo en la cruz, al mismo tiempo esa muerte de Cristo es lo que le da el triunfo y aplasta la serpiente a Satanás. Allí Satanás ya ha perdido. Es su sentencia. Y esta es la promesa de que el Mesías vendría una vez. Y el, la promesa básica de que gracias a eso nos iba a salvar a todos. Leamos ahora también en el libro de Juan, capítulo 5 y versículo 39. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Esto es la palabra, ¿no? Escudriñar las Escrituras, las Escrituras es la palabra de Dios. Escudriñamos, ¿cómo? Leyendo por nosotros mismos, sí, pero también oyendo de la palabra de Dios. Y así vamos escudriñando. Leamos también, en el capítulo 6 del mismo libro de Juan...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 Si viene de Cristo, son espíritu, son vida. Este concepto es importante, la palabra de Dios nos da vida. ¿Dar vida qué es? Sabéis, eh, la gente que... yo no, no he jugado, pero he visto a mucha gente en, en todos estos años que han jugado a muchas maquinitas de estas típicas de, de televisión, con, con ordenador, etcétera, que van ganando vidas mientras pasan pantallas, dicen. ¿Y, y cómo ganan las vidas? Pues a medida de hacer ciertas cosas, ¿no? Pues en cierto modo, aquí está sucediendo lo mismo. Nosotros ganamos vida realmente, energía procedente de Dios por su palabra. Nos revitaliza. Y este concepto no siempre lo tenemos claro. Pero la propia palabra de Dios nos da vida auténticamente. Nos rehace.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 lo que nos va a propiciar la vida eterna. Al menos que hagamos así y no queramos saber nada de oír la palabra de Dios. Ya vemos cómo a través del oído, del sentido del oído, interviene Dios. Pero Satanás también. Esas espirales, ¿eh? esos concéntricos que tenemos en la vista, en el oído. Lo estuvimos viendo la semana anterior. ¿eh? Es curioso. Pero Adamé... ahora me salía en catalán, Adamés... Además, cómo se trabaja en el oído, nuestros sentidos, cómo pueden estar para bien o estar para el mal. Hay algo clave, y es la música. Vamos a ver unos textos, porque si Satanás plagia siempre lo de Dios, ¿os creéis que con la música no lo haría acaso? Veamos primero Éxodo...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 Se ha magnificado grandemente, ha echado en el mar al caballo y al jinete. Y va continuando todo un cántico. Era la liberación de cuando los carros de Faraón quedan sumergidos al cruzar por el Mar Rojo. Recordamos que en las conferencias anteriores sobre Ron Wyatt mostramos... ...cómo aparecen esos carros, aún restos y caballos, restos... ...en ese mar. Fue un hecho, esto no es ciencia ficción, es verdad... ¿Pero cómo reaccionan ellos? Cantando. Y el canto puede ser algo que nos acerque a Dios, ¿verdad? Aquí es una prueba palpable. Pero leamos también... ...en Primera de Crónicas... ...capítulo 15... ...versículos 21 y 22. Matatías...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 porque a través del sentido del oído, la música nos cambia a nosotros también, nos hace percibir muchas sensaciones, ¿verdad? Del mismo libro de Primera de Crónicas, ahora en el capítulo 16, versículos del 4 al 6, leemos también. Y puso delante del arca de Jehová ministros de los levitas, para que recordasen y confesasen y lo loasen a Jehová Dios de Israel. Asaf el primero, el segundo después de él, Zacarías, Jehiel, Semerimot, Jehiel, Matatías, Eliab, Benahía, Obetedom y Jehiel, con sus instrumentos de salterios y arpas, pero Asaf sonaba los címbalos. También los sacerdotes Benahía y Jaciel sonaban continuamente las trompetas delante del arca del pacto de Dios. A través de la música... Relacionado con Dios directamente, como era el caso del arca, con sus mandamientos incluso, y con la gloria que se aparecía allí, la música acercaba al pueblo a Dios y ciertos sonidos. Leamos ahora en el Nuevo Testamento, en el libro de Lucas, capítulo 2, versículos 13 y 14. Hasta ahora todo va muy bien, ¿verdad? Todo es muy divino. Esta música es muy divina. Lucas 2, versículos 13 y 14 nos dice...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 En otro libro, en Mateo, capítulo 26, leamos el versículo 30. Y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. ¿Quién no hubo cantado a un himno en este caso? Era Jesús y sus discípulos. ¿Por qué? Acababan de instituir la cena del Señor. El lavarse los pies los unos a los otros, comer el pan sin levadura... ...y el vino sin fermentar... ...conmemorando... ...que todos debíamos servirnos unos a otros... ...pero que además participaríamos del sacrificio de Cristo... ...y cuando terminan este ritual... ...establecido para siempre... ...cantan un himno... ...Jesús mismo canta un himno... ...y los himnos... ...si no se oyen, ¿para qué sirven? ...para nada, ¿verdad? Leamos también...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 Pero evidentemente, cantos adecuados, que nos acerquen a Dios. Pero bien, no sé si vosotros os creeríais que Satanás se iba a quedar de brazos cruzados. Y él no haría los plagios típicos, cambiando ciertas cosas para elevar a la gente a su fauces. Busquemos ahora, en el libro de Éxodo, capítulo 32... Versículos del 15 al 19. ¿Ha sucedido algo? Moisés ha ido a buscar los mandamientos y cuando va a descender, bien, se oye algo en el campamento. Versículos del 15 al 19 de Éxodo 32 nos dicen...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 voz de cantar oigo yo Moisés diferenció eran cantos lo que estaban pasando entre la población en ese campamento de alegría porque Moisés bajaba ¿no? porque ellos ya se creían que Moisés ya ni bajaría y aconteció que cuando él llegó al campamento y vio el becerro y las danzas ardió el aire de Moisés y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte la música y las danzas él contempla lo que están haciendo además de su enfado rompe las tablas el pacto con Dios se había roto por eso después tuvo que volver a buscar otras tablas recordemos que cuando presentamos lo de Ron Wyatt también nos mostraron en las imágenes ese altar del sacrificio que aún tiene dibujado esos becerros pues ya veis, Satanás no iba a hacer nada, ¿no? También sus cantos y sus danzas de holgorio no eran para alabar a Dios precisamente, sino a Satanás. Que ya sabéis que es el símbolo de ese becerro de oro. Pero ahora avanzamos más y en el mismo Antiguo Testamento nos encontramos en el libro de Daniel una situación de los amigos de Daniel. Después de haber conocido el sueño del rey, Nabucodonosor que no sabía ya cómo salirse para saber qué había soñado y, y qué significaba ese sueño, Daniel le da la solución, gracias a Dios. Pero después pasa un poco de tiempo y mirad qué sucede. Daniel capítulo 3, del 4 al 19. Y el pregonero anunciaba en voz mándese a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír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 Nos puede servir para acercarnos a adorar a Dios, pero nos puede servir para acercarnos a adorar a Satanás. Y este episodio de Daniel se va a repetir al final de la historia con una cierta marca y un cierto sello. Luego hablaremos de esto. ¿Cómo va siguiendo el texto? En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 que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadac, Mesak y Abednego y ordenó que el horno se calentara siete veces más de lo acostumbrado. Todos sabemos cómo termina. La gente que los va a echar mueren quemados de tan fuerte que ardía y ellos por allí y tan anchos. Y alguien aparece andando entre ellos... ...como hijo de los dioses... ...Jesús mismo estaba entre ellos... ...y salieron de allí sin olor a humo siquiera... ...¿qué Dios iba a librarlos? Quizás Dios podía haber dicho... ...no, van a morir como mártires... ...pero tenía otros planes... ...e hizo el milagro... ...pero ya veis cómo detrás de toda esta adoración... ...hacia Satanás a través de esa estatua que simbolizaba... ...lo que ya sabéis a través de Daniel 2... A través de la música, llevaba a la gente a una adoración en concreto. Mientras Dios tenía otro tipo de adoración, otro tipo de música. Leamos ahora, en el libro de Amós, capítulo 8, un texto muy interesante. Pero que muy interesante. Amos 8.3 nos dice. Y los cantores del templo gemirán en aquel día, dice Jehová el Señor. Muchos serán los cuerpos muertos. En todo lugar los echarán fuera en silencio. Este texto diréis, que tiene de tan especial? Cantores del templo que cantan, que gimen. porque ¿Por qué? Pues porque precisamente este texto está en un futuro... En un futuro, cuando haya un templo levantado en Jerusalén, contra la voluntad de Dios, y que tendrá su ritual de cantores del templo como estaban antaño. ¿Que me estoy inventando esto? No, no me lo estoy inventando yo. Helen White también escribe, hablando de las últimas plagas, y pone precisamente entre las plagas este texto... ¿Cómo pueden cantar cantores del templo si no hay un templo que se va a levantar? Porque ahora no está. ¿Entendéis? Va a haber un tercer templo en Jerusalén. Seguro va a haberlo. Pero ya veis, ellos, diciendo servir a Dios, cantarán también, pero no estarán sirviendo a Dios. La música, una vez más. Para servir a quien no es Dios en realidad.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 Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido, para Dios de todo linaje, lengua y pueblo y nación. Esto, ya veis que es en el libro de Apocalipsis, y nos está hablando de un momento, de una gran alegría, de un cántico nuevo, que un grupo en concreto... Entonan postrándose delante del Cordero de Cristo. Es una escena celestial, no es una escena de aquí. La música de adoración a Dios, no solo aquí, sino también en el cielo. Recordemos que había alguien que era el director de coro del cielo, y ese era Lucifer. ¿Creéis que de música no entendería nada él? Vaya que se entiende de música. En otra conferencia hablaremos precisamente de cómo ha intervenido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 Y esos vivos que lo estén esperando van a ser trasladados al cielo. Son un grupo realmente especial. Realmente especial. Y ellos son los únicos que podrán cantar esto. Pero ya veis, si Dios ha usado la música para nuestro bien, porque nos entra a través de un sentido que es el oído, Satanás también ha hecho lo mismo. No solo con palabras lo hace con música.